Aquí es cuando tú dices que, que hay un momento antes de tu vida y un momento después de tu vida cuando pasa algo. Este puedes ponerlo en la lista. Marita, ¡Qué rico! ¡Uy, en serio! ¡No puedo creerlo! What is the name of this? Midie, midie, midie, hay que probar okay. que lo que me da miedo es que sirven un montón... <laughs> good, good, good, good. Si no me gusta una... Okay, okay, okay, okay, okay, okay. midie... <laughs> Los puestitos de esta comida están en todas partes, ¿sí? Pero mira que, que acá este. Este está en esta esquina y me da risa porque está debajo del subway. Y el subway está vacío. Y está lleno, lleno. Llega gente y se va gente. Me encanta, me encanta. Yo sí, aquí en todo lado venden eso, pero Es que en la calle me da como miedito. Pero ya cuando hay harta gente pues da confianza, ¿no? Entonces... Y el viejo truco es que ¿sí? hay harta gente por acá. Harta gente por allá. Hay calientes y hay frías. Te lo dan con este limón que es así como gigante, que sabe más como naranja que limón. Mira. ¿Saben que con limón sin limón está rico en toda la versión, igual. Qué rico. ¿Con razón la gente come dos veces? ¿y entendí. Qué alegría. Güey. Too much. Creo que, ¿sabes qué? Pero de broma, yo... Me cuesta mucho hacerme adicto a algo, pero... Creo que puedo decir que me puedo hacer adicto a eso tranquilamente. Me pedí uno para probar. Entonces me gustó. Yo me pedí cinco. Entonces me pedí cinco más. Bueno, déme cinco más. Y hay que parar porque... Ya voy muchas Ya voy muchas ya voy muchos, ya voy, mucho, ya voy, mucho, ya voy mucho. Bueno, voy a decir parar. No pedir más porque... Yo creo que tranquilamente llegó a 30. Uh, fácil. Como si nada, porque además como... Una... ¿Sabes que está bien chévere? ¿Es con este limón? ¿Es con este limón? ¿Es con este limón? ¡Miren qué es lo grande! ¡Spanís, Latinoamérica. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Okay? Yes, yes. Bueno, este limón no es cítrico como el de nosotros. Es como una naranjita, ¿no? Es como dulce. O sea, sí es cítrico, pero muy suave. Entonces, imagínate Hola. que tú comes esto que es de mar. Hola, Yo estoy acostumbrado a comerlo con limón, sí o no. Pero ahora imagínalo con naranja. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Me acaba de pasar algo terrible, terrible. terrible. Uy terrible, muy terrible. Me comí 10 cositas de estas y me acabo de enterar que hay cuatro sabores. Y yo solo comí un sabor. Y solo comí uno y me comí 10 de uno. <gülüyor> bueno, voy a comer cinco más. Solo para hacer el video y poder probar las otras. <gülüyor> Ah, está es muy bueno. Ok, eso es el esfuerzo, ya vengo. Please, one, one, one, one. Ok. okay ya sí. Toca. <ríe> hot. hot. Hot sauce. Using for ¿Sí? Normal? Muy manica. Uno tras otro. <risa> <risa> <risa> que chima, güey, weón. Tiene sabores. <risa> Aquí es cuando tú dices que. Que hay un momento antes de tu vida Y un momento después de tu vida Cuando pasa algo Este puedes ponerlo en la lista Marita, qué rico muy ¿en serio, güey? No puedo creerlo Yo solamente no, a mí no me pasa eso A mí todo me parece normal güey. Bueno, ya sabes, Vena, mira desde acá Cuando estés en, en Turquía Tienes que probar eso no importa que no sea en este lugar, te voy a mostrar, en todos lados hay, en todos lados. Y la verdad que lo más gracioso, la gente come eso después de la fiesta. Salen de la fiesta y se van a comer esa vaina, en la noche. En tu país, ¿qué comen? En el mío comen caldo y gallina. Después de la fiesta, caldo y gallina. Aquí comen esa vaina. Bueno, yo creo que como, como unos 20 o más y, y nos vemos, ¿bueno? Ok, la última. Vamos. Hola. No, bueno. no, bueno. Qué tal la experiencia, marica en el trono. Ya entiendo la gente que viaja.